todos, soy Simona, la hija de Cándida. La semana pasada hicimos la segunda página del álbum Shabby Romantic Kit, hecho con, la, con el kit de papel de mi madre. Vosotros podéis comprarlo en su negocio online y buscáis el link en la descripción del vídeo. Como podéis ver, hemos hecho la primera página y la segunda. Mientras hoy... Vamos a hacer la tercera página con las flores azul. Estas dos son las... La primera página hecha con la, las flores rojas. La segunda con el papel verde. Estos. Y hoy vamos a hacer la tercera con las flores azul y con estas cartas vamos a verla en poco tiempo perfecto estas son las cartas que vamos a utilizar hoy si queréis podéis ver los otros vídeos en el canal de YouTube y ahora vamos a ver cómo hacer la tercera página. Empezamos. De hoy se acabó. Hemos realizado la tercera página eh, de nuestro álbum. Eh, la próxima semana crearemos nuestra cuarta y última página. Juntas, estas formarán un álbum maravilloso hecho con el Shabby Romantic Kit. Si queréis comprarlo, mmm, podéis buscar el link de, del negocio online de mi madre en la descripción. Por favor, si tenéis dudas, Uh, dejáis algunos comentarios abajo del vídeo porque queremos saber lo que pensáis. Muchas gracias y hasta luego con el próximo vídeo.